Dejadnos. El guerrero regresa de la Tierra de los Muertos. Te he traído un recuerdo. Es la hora. Bebe. Es un veneno para los débiles. Solo los fuertes sobreviven a él. <coughs> Sigue la senda. ¿Qué clase de hombre eres? Dime quién soy. Tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas. Llevas los Tatao. Sientes la jungla a tu alrededor. Eres un Rakiat. Por toda esta isla, vas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los Rakiat. ¡Nuestras armas no descansarán hasta que vas caiga a nuestros pies! ¡Somos los guerreros Rakiat y os conduciré hasta la gloria!